Llegas a tu mesa de trabajo y te pones a trabajar en tu pasión. Aquello por lo que decidiste involucrarte en esta iniciativa. Cuando has acabado, te das cuenta de que deberías comunicar tu proyecto y creas un mensaje y te dedicas a replicarlo en todos los canales posibles. ¿Te suena? ¿Te suena? No es buena idea. Porque no es lo mismo escribir para una revista especializada que para una publicación en redes sociales. Quien nos está viendo, está claro que no busca exactamente lo mismo. Así que pregúntate, ¿qué busca mi cliente cuando entra en mi blog? Puede ser que sea aprender, descubrir nuevas soluciones, o quizás busca elementos de confianza para contratarnos. En realidad lo que está buscando es que le ofrezcamos un contenido que está elaborado en profundidad y que sea de valor. ¿Y qué busca en nuestro canal de Instagram? Las redes va a encontrarse de golpe con nuestra publicación. ¿Tú crees que en ese momento está navegando por tu muro precisamente para informarse de lo que tú ofreces? ¿Quieres ver de qué forma puedes adecuar tu mensaje a los diferentes canales? Descárgate el audio que vas a ver en la descripción y conoce las cuatro preguntas que te van a ayudar a saber si tu mensaje está bien enfocado antes de publicarlo.